Hola amigos de América Latina, les habló Víctor Damián Rosa Villagrande del Templo Mundial de la hechicería Yo no sé cuál sea su problema, señora, que me está viendo en este momento. Acá usted está hablando con un marido maltratador, un marido irresponsable, borracho. Un marido que le pasan las amantes por la cara. Todo eso tiene solución. Usted no tiene por qué estar sufriendo y estar pasando por estos sufrimientos. Estar pasando por esas penurias que lo único que hace es sufrimiento, causa sufrimiento en su vida. Contáctenos ya, nosotros le podemos, le podemos brindar la solución a ese problema que tiene por medio de muñecos vudú, fotografías, como mi compañero en ese momento que está ritualizando muñecos vudú, realizando un amarre de amor. Como ustedes pueden ver yo no trabajo solo en el templo mundial de la hechicería. Hay una cabeza, cabeza visible y hay un líder que soy yo, pero también tengo un grupo de colaboradores están aquí las 24 horas del día, especialmente para usted, cuidando de sus altares, cuidando de eso tan importante que usted tiene, que es la felicidad, ¿verdad? Nosotros podemos hacer que esa persona que le abandonó, regrese a su hogar. No nos pidan, por favor, que lo hagamos en cuestión de horas. Claro, se puede realizar, pero son trabajos muy costosos que no están al alcance, al alcance de todo el mundo. Nosotros siempre ofrecemos resultados en... 12 días, en 15 días o en siete días lo podemos hacer con muñecos vudú con magia negra con magia blanca todo tipo de trabajo lo realizamos con resultados 100% efectivos tenemos la experiencia de haber realizado la felicidad a millones de hogares alrededor del mundo y también lo podemos hacer con usted en nuestra página web www.organizacionlucifarinasemillasdeluzuniversal.com podrá encontrar Testimonios de nuestros miembros, testimonios de personas que han regresado a esa felicidad, que han recuperado el hogar por medio de nosotros. Recuerden, mi WhatsApp es el 320-696-2816 o el 315-630-4823, 315-630-4823, código de país 57. Estoy en Colombia. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete ya y deja de sorprender.